G yeah. Ajá uh -huh. uh. Otro día en cuarentena en Cartagena De la nada llega el reto de este man y su nena el Mr. H Guapiándole al PH Claro que acepté pues no soy un medio H Cualquier HP dice ser artista Los Babby los llamo cualquier reinardista, Ese es mi punto de vista se juran VIP y no pasan de turista No es que yo tire, soy básico y realista Y en este país cualquiera es protagonista Lava, perro, foquina revista. Les dices algo, resultan uribistas Tengo claro que soy nuevo en este juego Y canto pa' que escuchen, no pa' ver si pego Mi dato pleno carece de ego Prefiero una y hombre que decir lego ja. Presentando el reto de Mr. H Reto a 16 barras a CBS El de barrio IFO con modo style ja, Los vi, papi Hi.